del SET CESTUR, Cetur, Cestur, Cestur. Cestur claro, agredieron a un joven por andar en bicicleta en el Conde el colectivo Santo Domingo en Bici denunció este miércoles que agentes del cuerpo especializado de seguridad turística CESTUR agredieron a un ciclista el martes en momentos en que se desplazaba con su bicicleta por la zona colonial para realizar algunas diligencias según Diario Libre Agentes se abalanzaron sobre el ciclista José Paliza, quien de acuerdo al colectivo es propietario de un establecimiento de alquiler de bicicletas Zona Bici. El joven fue detenido posteriormente. El colectivo explicó que desde hace un mes agentes de la referida institución comenzaron a interceptar a ciclistas ordenándoles no usar la bicicleta en el conde cuando no existe ninguna información ni ordenanza respect, al respecto de esta prohibición. Vamos a ver entonces el video donde podemos ver la, el incidente entre estos agentes de la CESTUR y este ciclista. Ahí está, vamos a escuchar. El diatre. Eso vale. no, no, no, es ilegal. ¿Pero qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Amigo, oye, oye. ¿Pero qué fue lo que él hizo? Yo lo que no hay que es que de verdad yo nunca he escuchado eso que haya como una prohibición de montar bicicleta en ese espacio, no está el con. Nunca. Porque mejor va aquí en la gente eso, en zona bici, la bicicleta que todo hemos visto, las azul, es que son como un azul clarito, que montan los turistas y todo eso. Ay, esta policía de aquí no haya que hacer. Es aburrida que está. Y no hay por qué tomar ese, esa medida de querer arrastrarlo, empujarlo y hacer eso. Y como decía men, ese ni, ni de aquí. Eh. Oye, palice la vida, palice. Sí, es lamentable ver de nuevo el, el, el abuso de de, de todo, servidores públicos policías o qué sé yo lo que sean eh, eh, eh, eh, a, usando la violencia verdad claro. y, y la fuerza física porque tú puedes hablarle a una gente de mira está prohibido tal no, y cosa. demostrarlo también porque no venga decir tú a mí ahora Ahora salió eso. ¿Cuánta gente no monta bicicleta por ahí? Yo sé. Ahora claro. no venga tú decirme a mí que se, hay una prohibición que tú no puedes. Enséñame a mí dónde dice que yo no puedo montar bicicleta ahí. Ajá. Y eso no es falta de respeto y tengo y mi derecho de que, que tú tiene me tiene información que, a mí porque yo no puedo estar tiene ahí. Tiene que haber una señal también si tú no puedes eso en la en la zona colonial. Sí, si tú no puedes montar bicicleta. El policía tiene que decir: Mira, ahí está el letrero donde está es la bicicleta tachada. No, no bicicleta, porque eh, para esto también están las señales públicas. No, sí, no, digo yo. En verdad, en verdad el Conde Peatonal, eh, oye, en Conde Peatonal, está prohibido. Está prohibido. Incluso en la Avenida de Independencia, al frente de la puerta, los vehículos se detienen. No hay un reten. Ellos se detienen por leyes. Sí. Frente al Parque Independencia. Lo digo que bajaba al frente y me cree allá. Entonces está prohibido en el código, no se puede andar ni siquiera en bicicleta. Sí. Porque es turístico. O sea, sí. es peatonal, nadie puede circular por ahí en nada. Okay. Pero los adultos dicen de ven por la buena. Sí, vale. porque quizás como el, el, el hombre extranjero, o sea, le hablo por la buena, mira, no se puede, esto y esto, retírese por la buena. No tienen y, y mostrar el documento, porque, o sea, está, como tú dices, o sea, no se, pro, se prohíbe la circulación de vehículos en, en, el, en el peatonal. Pero una cosa es eso y otra cosa es que exista el documento que lo avale y ese documento tiene que venir directamente de la DGC. ¿Eh? Atención ahí si no lo tiene Ah, bueno. dice Bendice amable que está. Entonces, ahora, la cuestión es esta forma de, la forma de estos agentes de actuar frente a unos ciclistas. Oye, los ciclistas que son las cosas más... Sencilla del mundo. Bien, lo o sea. Oye, una de las cosas men, me, menos dañinas que hay, lo digo responsablemente porque yo también soy ciclista, aunque no tengo una. Ahora, atención, cualquier donación llamar. Yo también, dono, cualquier negocio. No me bailado, que quiero una para si también Pero yo que lo soy, ayuda. o sea, ¿no? somos de la gente, <ríe> que, o sea, los ciclistas son de los menos dañinos, que son gente que se preocupan, que están siempre alerta. Y que tienen que, y que, y que son personas que responden a la ley y que tienen que cumplir la ley igual que los motociclistas. O sea, la ley para los motociclistas también está para los ciclistas, ¿eh? o sea, los motoconchos y todo, también para los ciclistas. Entonces, esta forma, y como dice eh, la nota, o sea, el colectivo Santo Domingo en Bici, o sea, ya es algo que ellos están denunciando, que es reiteradamente, o sea, que está pasando últimamente en la zona. sí. Esa no es la forma, atención, Sex Esa no es la forma. Pero que yo no lleno, porque esa cantidad esa. de gente? Y era una bicicleta de Hall que andaba. Bueno, en la bicicleta de para toda esa gente. Así. Una bicicleta que lo más que, pu que puede costar, oye, puede costar 100 mil pesos, una bicicleta profesional al estilo de que usan en, en el Tour de Francia sí. o, en, o en la Vuelta Ciclística Independencia, aquí en Dominicana. No hay, no, no hay que llegar a eso entonces eso, eso habla eso habla más mal del turismo dominicano claro. que cualquier otra cualquier otra cosa porque eso lo riegan eso lo riegan en, en, en sitios de ciclista a nivel internacional y qué van a decir de república dominicana eso es claro, afecta el turismo Señores.